Bienvenidos, bienvenidas a este tercer día del Congreso de Educación Digital. Hoy vamos a tener un día diferente, especial, a lo que venimos trabajando. Vamos a estar trabajando sobre los temas relacionados a los vínculos mediados con las tecnologías digitales. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a poner estas dos palabras o conceptos eh, juntos? Así que un desafío enorme que hemos atravesado todos desde el sistema educativo eh, a lo largo de este de este año tan diferente. Hoy nos van a acompañar eh, distintas perspectivas, un grupo muy heterogéneo eh, de voces y miradas eh, frente a la educación. Los invito a que se sigan sumando a las actividades que tenemos, a la tarde también, además de este panel, va a estar eh, la Chiqui González acompañándonos y mañana vamos a seguir con el trazado de este mapa y este, y este nuevo, nuevo camino. Eh, todo está disponible en el, en el campus virtual LinkTech o si no en el, en el link oficial del Congreso, que es bit.li-Congreso Educación Digital 2020. Ahora un ratito lo ponemos en el chat, no se preocupen. Así que ahí pueden encontrar toda la información actualizada, los horarios, etc. Así que bueno, un día de mucha expectativa con paneles diferentes a lo que solemos eh, trabajar los que trabajamos en el campo de la educación digital. Así que veremos con qué, con qué nos encontramos y le agradecemos a todos los que se han sumado. Quería pasar la palabra a Sofía Torres Zabaleta, que es la gerente operativa de equipos de apoyo del Ministerio de Educación, que va a estar moderando este espacio. Gracias, nos vemos. Bueno, muchas gracias, Meki. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Sofía Torres Zabaleta, soy gerente operativa de equipos de apoyo del Ministerio de Educación. Y antes de presentar y agradecer a quienes hoy nos acompañan en este panel que se llama Crear Vínculos en la Virtualidad, me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión. En todo este contexto, el movimiento social, preventivo, obligatorio, resultado de la pandemia COVID-19, ha generado un gran impacto en toda la sociedad. Son varias las cuestiones que atraviesan este momento, en el que venimos repensando la escuela y otros espacios de comunicación y participación desde el este nuevo escenario, ya no presencialidad la comunicación y los vínculos entre los pares, la comunicación de la escuela con la familia a través de otros canales, los escenarios digitales. En este panel hoy proponemos reflexionar sobre algunos de los desafíos que hoy se nos presentan, cómo pensar las distintas experiencias digitales sin perder vista de vista las necesidades subjetivas y sociales y cómo lograr que la virtualidad sea una herramienta más que un fin en sí mismo para sostener y fortalecer los lazos. Dado que lo virtual se ha tornado primordial en este contexto, es necesario que reflexionemos sobre los rasgos específicos que asumen los conflictos en las interacciones atravesadas por la virtualidad. Sabemos que aquellos conflictos que surgen en la virtualidad requieren de una tramitación y de la mirada adulta para que puedan ser acotados y elaborados. Hoy más que nunca es imprescindible hacer foco en los cuidados. Todas las preocupaciones que los adultos brindamos a los niños y jóvenes para los vínculos en lo presencial, tienen el mismo valor cuando las relaciones se dan en el espacio virtual. El rol de acompañar a un niño o un adolescente en el desarrollo de la responsabilidad por el otro opera tanto en los vínculos presenciales como virtuales. El impacto de la pandemia dejará huellas en cada uno de nosotros y en las instituciones que conformamos. Por eso les proponemos compartir este espacio con las preguntas e inquietudes y que nos permita en este encuentro poder establecer posibles respuestas juntos para esta nueva modalidad de hacer escuela y editar los diferentes espacios que compartimos en el día de hoy. Comienzo presentando a nuestra primera expositora, la licenciada María Fisman, egresada de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad de Salvador, posgraduada de la Universidad de Cavaloro, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying, autora de libros y artículos sobre bullying, ciberbullying y utilización de redes sociales, María es docente, invitada en universidades argentinas e internacionales. Muchas gracias María, que le pasamos la palabra. Buen día. Eh, bueno, yo muy agradecida este, por la invitación. Trato en la medida de lo posible de sumarme y de sumar mi experiencia a todo lo que ayude a atravesar este año tan atípico, tan complejo, que nos puso de un día para el otro, ¿no? de patas para arriba, dado vueltas, sin saber un poco a qué recurrir. Creo que, que todos quienes eh, tenemos el privilegio de acceder a las TICs y a estar comunicados por estos medios, eh, desde la educación, el, el ámbito profesional, familiar, lo teníamos como un recurso más, pero no era nuestro único recurso. Lo que creo que, que impactó mucho fue esto, esta dependencia absoluta de poder comunicarnos de esta manera, privándonos de, de todo lo otro, ¿no? que es el sentir al otro, encontrarnos, mirarnos, tener un cuerpo entero, no algo que yo este, empecé a sentir al principio, era que un poco todos nos estamos manejando como, como si fuéramos una foto carnet, una foto de documento, ¿no? en este espacio tan chiquito y que hay un resto de cuerpo que está como ausente. Eh, en relación a esto solo comento que muchos niños ya a esta altura de, del año, este, pacientes míos me piden, me invitan a jugar alejándome de la cámara, ¿no? como una búsqueda de verme este, en mi totalidad y no simplemente una cara que habla, ¿no? una cabeza que piensa. Este, creo que pasamos por muchas etapas en estos, creo que casi seis meses, eh, en un primer momento, este, como decía, con este, este darnos vuelta en, en nuestra cotidianeidad, tuvimos que eh, abarcar lo que, o, o ponerle el cuerpo a este, los vínculos, al, con, a los conocimientos, a la estructura familiar, fue un cambio para la familia, fue un cambio para las escuelas, este, para cada uno, para los consultorios y para cada uno desde su hacer cotidiano. Digo, las escuelas, las familias, los chicos tuvimos... Que, que buscar otros recursos este, fue y creo que sigue siendo un sacudón para todos en donde de a poquito lo fuimos encontrando la vuelta para mí personalmente fue al principio un poco complicado trabajando con chicos poder este, manejarme por acá trabajando con multitudes como yo trabajo muchas veces y saber que, que eso va a llevar un tiempo hasta que lo pueda poder hasta que lo pueda retomar no este, como decía al principio, esto es distinto. Ahora, las familias, las escuelas, los docentes, tuvimos que afrontar distintas problemáticas, algunos con más recursos que otros, no solamente me, me refiero a lo concreto, que es la conectividad o los dispositivos de los que uno dispone, sino a la reorganización familiar. ¿no? Y en esta reorganización familiar, familias que podían acompañar o pueden acompañar la continuidad pedagógica de sus hijos y de sus hijas, otras que no, algunas que pueden y podemos seguir trabajando de este modo y otras que no. Eh, los docentes y las docentes que también desde sus casas tienen estas mismas problemáticas que tienen las familias y nosotros empezamos a notar este, rápidamente una gran dificultad para valorar el rol del otro. ¿no? Este, desde las familias... Eh, se acusaba o se acusa a las docentes, a los docentes, de que no hacen lo suficiente, que no hacen lo necesario. Desde los docentes también hay un reclamo a las familias que no acompañan como deberían acompañar. Y acá se generan nuevas dificultades más allá de las que los chicos tienen y las chicas tienen, que es, digamos, cuando comenzó la pandemia, nosotros específicamente que abordamos la problemática del bullying desde la prevención, detección, intervención, dijimos, bueno, hay muchos chicos que se van a sentir a salvo, ¿no? Hay muchos chicos que a partir de no tener que ir a la escuela, porque como los acompañamos y sabemos lo que les cuesta y lo que sufren al estar este, tantas horas en esa situación, muchos chicos se empezaron a sentir a salvo, hasta que empezaron a aparecer nuevas formas de hostigamiento en el ámbito digital, nuevas, ¿no? Nuevas y como decía al principio, la única forma de conectarse es esta, por lo tanto, si acá hay problemas, no hay vía de escape. Muchas escuelas lo que me planteaban era nosotros en lo presencial podemos resolver estas dificultades. Cuando se plantean en las redes, y acá por allá eh, eh, quisiera hablar un poquito de Zoom, o pues de plataformas similares, ¿no? En donde los chicos son convocados para recibir contenidos a veces. Eh, nosotros propusimos de entrada que el Zoom sea un espacio de intercambio más emocional y afectivo que de contenidos. Me parece que encontrarse... este todo un grupo en Zoom permite que todos se vean las caras, que todos se junten en el mismo momento, que todos puedan mostrar algo de, de, de su vida familiar, de su vida personal, íntima, eh, desde lo positivo, y no tanto para dar una clase, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo planteo? Porque muchas familias estaban exigiendo o pidiendo más Zoom, como si el Zoom reemplazara la presencialidad. Yo creo que hubo un, un gran este, problema, conflicto, que es pensar que, eh, hacer escuela desde este lugar es lo mismo que si estuvieran en el aula, ¿no? Entonces pensar que dar clases por Zoom o mandar tareas o encontrarse en el espacio digital es lo mismo, ¿no? Que el mundo de alguna manera se está cayendo o se está este, eh, complicando y la escuela tiene que seguir como si nada pasara. Dando clases, tomando exámenes, mandando trabajos prácticos, recibiendo, evaluando... Bueno, todo esto empezó a generar mucho malestar, porque los padres, las familias empezaron a reclamar más Zoom para que los chicos estén más instruidos, digamos, entre comillas. Los chicos empezaron a rebelarse también a tanto Zoom, porque no es lo mismo, obviamente. Y los mismos chicos empezaron a apagar sus cámaras. Las cámaras que fueron encendidas rápidamente por ellos para seguir encontrándose esa semana previa, ¿no? Recordemos que las clases presenciales terminaron una semana antes que la cuarentena este, que comenzó en marzo. Entonces, en esa semana los chicos ya estaban en Zoom y ya estaban todas las caritas en la computadora y los adultos lo miraban como, con cierta fascinación. Bueno, ellos mismos fueron los que después empezaron a apagar sus cámaras. ¿Y ¿Sí? por qué? Yo creo que, que el Zoom y este, este contacto digital, nos permite muchas cosas, pero al mismo tiempo nos genera una alerta absolutamente desgastante, ¿no? Una alerta, digamos, todos nosotros sabemos que preferimos tener una reunión presencial de dos horas que un Zoom de 40 minutos, ¿no? Preferimos dar clases todo un día en el aula y con los chicos que estar detrás de una pantalla en donde tememos que la vecina de arriba se ponga a pasar la aspiradora y a mí me interrumpa un poco todo lo que estoy diciendo con el ruido, o que se me corte internet y tenga que buscar desde mi celular rápidamente cómo resolverlo, digamos o que aparezca alguien por atrás mío, ¿no? me parece que todos vemos un poco la intimidad del otro, vemos el atrás del otro, y nos ven a nosotros mismos, ¿no? Y por otra parte, los padres ven a sus hijos en situación de alumnos, cosa que no suele pasar, ¿no? Entonces aparecen los padres que soplan en los Zoom, ¿no? Desde abajo de, de la mesa, o los padres que le dicen, pero vos, ¿por qué no hablas más rápido, más fuerte para imponerte, para que el otro, porque la maestra no te escucha? Este, entonces, estos papás, estas mamás, que vemos a nuestros hijos en situación de alumnos, también vemos a las docentes dando clase. Y ahí aparece la comparación, la comparación con nosotros, la comparación con la escuela de mi sobrino, la comparación con mi propia escuela, y cosas, ¿no? Y espacios sumamente superpuestos que generan nuevas conflictivas. Me parece que de eso se trata el encuentro, ¿no? De ver algunas cosas que, que tuvieron que ver con el avance, yo creo que esto obviamente se va a quedar, esto, esta forma va a, va a llevar mucho tiempo que podamos, en donde podamos pensar en un aula, en una conferencia, en una reunión, en un este, encuentro presencial como los que conocíamos, así que esto va, va, a seguir, va a seguir y me parece que para que siga tenemos que empezar a aflojar un poco la tensión con los otros, ¿no? Eh, específicamente hablando de escuela y familia, que este reclamo de, de las escuelas de buena hora van a ver los, chicos lo que, los padres lo que es estar con los chicos todo el día, o los padres diciendo los maestros no hacen nada, o los maestros deberían hacer, y me parece que el concepto de cuidado que es el que comenzó en marzo es el que nos tiene que acompañar ahora y durante mucho tiempo, ¿no? el cuidar al otro, el entender que esto no es un problema individual, sino que es un, un problema colectivo, y para el cual a veces uno tiene que dejar un poco sus, sus ideas, sus inquietudes o sus deseos de lado por el bien común. Así que todos los espacios que sumen en ese sentido para mí son agradecidos, son bienvenidos, y voy a disfrutar ahora de, de todo lo que sigan exponiendo y planteando mis compañeros y compañeras de panel. Así que nuevamente gracias y nos vemos al final. Buenísimo María, muchísimas gracias por, por estas reflexiones, la verdad que no, nos sentimos muy identificados con varias de las cuestiones y realmente esto que vos mencionás de, de poder bajar las, las exigencias y realmente pensar que, que hoy lo que nos, nos une y lo que nos mueve es el cuidado individual, pero el cuidado colectivo que es lo que más nos lleva y lo que está en foco hoy más que nunca. Así que muchísimas gracias María. Bueno, ahora voy a dar lugar a que pueda compartir con nosotros Elisa López Oroño. Elisa es actriz, cantante y educadora popular, cofundadora y directora artística de Valor Vereda Propuestas Lúdicas desde el año 2007. Valor Vereda es un reconocido grupo creativo dedicado a desarrollar desde 2007 y de forma constantes propuestas de juego para la infancia en diferentes ámbitos formales y no formales. Gracias a su labor en el año 2013, ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y en el año 2015 ha obtenido la declaración de interés cultural, social y educativo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Elisa, y te paso la palabra. Gracias Sofi, gracias a todos y a todas por esta invitación, me siento honrada y contenta de estar acá intercambiando, convidándome desde Valor Vereda y nutriéndome, ya escucharla a María y a ustedes es súper movilizante y, y nutritivo. Así que voy a ir navegando por la presentación que tenía pensada a partir de lo que María cuenta y a mí me sucede con lo que, lo que ella cuenta. Eh, justamente um, hablando de, de cómo hacer lugar, ¿no? Como cuando hablamos de generar un vínculo en la virtualidad, construir un vínculo, sostener un vínculo, desde Valor Vereda lo, el objetivo principal que buscamos a la hora de abordar las colonias de arte y juego, los talleres, un encuentro de 20 minutos o de dos horas, es cómo hacer lugar a esos niños y a esas niñas que están del otro lado de, de la pantalla, eh, ¿cómo, cómo hacer que se sientan mirados, miradas, reconocidos, escuchados, eh, sabidos ahí en su singularidad, dentro de este universo que hoy es virtual, y donde a su vez están muchas veces en la soledad de de su habitación, ¿no? Es muy, es muy fuerte cuando estamos generando un juego, un viaje, nave, y, y estamos todos como en la misma y nos mandan alguna foto de ese niño o esa niña que está así escondiéndose de los meteoritos, solo, sola en su habitación, y van, claro, es, es eso lo que está sucediendo del otro lado. Entonces a la hora de pensar cómo hacer lugar para que el otro se sienta reconocido, mirado, escuchado, por, por mí, de este lado, por nosotros, por los educadores, eh, es importante leerlo, saber que esa persona tiene sus singularidades y está en un contexto y está con sus propios miedos y con sus propios desafíos, y es importante saber que la otra parte, en este caso nosotros también estamos en un contexto con nuestras singularidades, con, con nuestros miedos, con nuestros dones y con nuestras limitaciones. ¿no? Un poco a partir de esto que, que, decía, que decía María, no es solamente... Eh, Cómo generar un vínculo en la virtualidad, es, es la virtualidad como único medio de encontrarnos, y es la virtualidad en un contexto pandémico, de, de miedo, de incertidumbre, de, de madres y padres asustados que mueven emociones, que por supuesto llegan a toda la casa, es convivencia 24 horas de distintas generaciones, superposición de dispositivos, mucha exigencia, digo, este es el contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos hacer una traducción exacta de lo que sucedía en la presencialidad a lo que debe suceder en la virtualidad, como si solo se tratara de un nuevo lenguaje, no una traducción de idioma a idioma y el mismo contenido, y no es el mismo contenido, es, es otro contenido, por eso se habla tanto de reinventarse, ¿no? yo lamento un poco que que esté siendo un poco un cliché ya la palabra, pero si nos detenemos en reinventarnos, sigue teniendo peso porque estamos hablando de un cambio de paradigma, algo que, que es mundial y que nadie conoce y que suscita muchas emociones. Entonces ese es el contexto en, lo, en el que estamos parados unos y otros a la hora de vincularnos. Sabiendo esto, entonces, y, y, y posicionándonos desde ese lugar, creo que aparece una amabilidad como para no hacer esa traducción forzosa y lastimarnos. A la hora de pensar un poco como foja cero, o, o mente de principiante, ¿no? con flexibilidad, bueno, a ver cómo, cómo, hago, cómo hago lugar. Y, y aparecen algunas formas cuando nos posicionamos humildemente ahí, eh, muy simples, como ser el pasar por las casas, que nosotros le llamamos, hablo de, de nivel inicial, hablo de primer ciclo, incluso de segundo ciclo, que son los niveles con los que nosotros solemos jugar, que es tomarnos cinco minutos, literales, siete a veces, depende de la cantidad de niños y niñas con las que estemos, para pasar por las casas uy, ah, ah, ahí está Fer, ¿cómo está Fer? Te estábamos esperando, te extrañé. Ah, mira ¿qué tiene? Un muñeco de, de Paw Patrol, ¿no? Como, esta, esta exposición mía, porque yo sigo acá sola en mi living y me pasa lo mismo, ¿no? de, wow, ¿qué estoy haciendo? Pero pongo el cuerpo intentando mirar a la cámara y visibilizar esa casa, esa pantalla en la que está sucediendo algo, y me tomo el trabajo de tener mi, mi anotador y los nombres de cada uno de los niños y las niñas, y algo que, que sucedió ayer, ¿no? Como Fernando estaba con Pau Patrol, Micaela estaba con el hermanito durmiendo, entonces visibilizar, nombrar y recordar esto ya genera un, un escenario inicial donde, ah, ok, me están viendo, porque obviamente está la duda de si me están viendo o no me están viendo, ¿no? Eh, y la, la otra gran forma que encontramos para, para hacer lugar y poder habilitar ese espacio de juego de seguro, es hacer circular la palabra, que no es simple, lleva, lleva días a veces, y, y lleva mucho trabajo, pero a, a, la, a diferencia de la presencialidad entre todo este cambio de escenario y de contenido, la palabra es la única herramienta que tenemos para hacer para lugar, para expresarnos y por ende para ser. Allá donde antes había también una mirada, un abrazo para decir acá estoy, o, o, o poner el cuerpo para poner un límite, ahora solo es la palabra. Entonces es importante que ese poder, poder de expresarse, de ser, circule y generar un espacio, un dispositivo de encuentro donde circule la palabra lleva tiempo, lleva tiempo y es, y es incómodo, y es tan gratificante también cuando lo logramos, porque los chicos y las chicas se adueñan de ese espacio de expresión y lo respetan, y, y entran, se genera un código, ¿no? que históricamente siempre es generar grupalidad, generar vínculos, establecer códigos. Entonces eh, con los más pequeños se, se pueden utilizar acciones simples como tomar un títere que aparece, cada vez que aparece porque ese títere quiere pasar casa por casa y entonces sabemos que los quiere escuchar a cada una de las niñas y de los niños. Es una forma simple de hacer circular la palabra y de forma ordenada, eh, de manera tal que los chicos lo esperen y lo defiendan y, y lo anhelen. Y, y con los más grandes es el, bueno, le paso la palabra a, y empezar a visibilizar, eh, a felicitar, cuando alguien se da cuenta de que tal todavía no habló, o, o, o quiere preguntarle algo que contó ayer, pero yo tengo mis minutos para expresarme, y le paso la palabra a Sofi, le paso la palabra a Mercedes, ¿sí? Eh, bueno, son, son pequeñas formas que en este afán de, bueno, empecemos de nuevo eh, de, de cero, sabiendo que hay una trayectoria eh, docente y, y, y de educadores que, que nos avala, poder soltar la forma y adentrarnos en esa, en esa otra forma. Esto me lleva, a, para ir cerrando, a un concepto que circula mucho en Valor Vereda, entre adultos, un poco también ligado a esto que decía María de lo que aparece enseguida es cuestionar el rol de, del otro. Muchas veces nos sirve aprender a pausar nuestras opiniones. Digo pausar, es solamente poner un paréntesis, no es dejar de opinar. Por supuesto que es súper importante construir opinión y y, y teoría también, y especializaciones sobre el porqué de las situaciones y análisis y tal, por supuesto. Y también es muy importante saber pausarla en algún momento. ¿En qué momento? En el momento en el que quiero acercarme al otro cuando estoy ahí en el campo, donde... De descanso lo que pienso de la situación, por qué es así, por qué es asá, por qué la familia está, por qué la familia está demasiado, porque la familia no está, porque la sobreestimulación de, porque descanso el por qué y me paso a preguntar cómo, cómo hago, cómo hago con esta circunstancia, porque esta circunstancia es, es la que hay. ¿Cómo hago para hacer lugar? ¿Cómo hago para acercarme? Entonces, si hacemos el ejercicio de, de pausar nuestras opiniones en esos momentos y dejar de preguntarnos por qué en ese momento, para pasar a preguntarnos ¿Cómo, cómo hago? Empieza a aparecer la, la creatividad. Gracias. Muchas gracias, Elisa, eh, por regalarnos estos, estos conceptos que son tan importantes, ¿no? de las pausas de poder dar lugar al otro, de acercarnos, así que muchísimas gracias. Ahora voy a seguir eh, dando lugar al próximo expositor, eh, tengo acá. Eh, Pablo yafe Pablo, eh, me perdí el la bio, pero ya va. <ríe> Un licenciado, Pablo es licenciado en periodismo en la Universidad de El Salvador, maestrando en políticas educativas, hace 18 años que aborda la temática de la educación, ya sea de manera voluntariada o profesional, y desde diversos perfiles institucionales, tanto formales como no formales, hace 12 años que trabaja en el, en el nivel medio del Colegio Tarbut, donde hoy ocupa la coordinación pedagógica. En 2006 fue seleccionado por la organización TEDER como uno de los 30 educadores innovadores a nivel mundial. En 2018 asumió la dirección pedagógica como miembro founder de IBADI-BR, una startup educativa dedicada a la implementación de programas de habilidades blandas en las escuelas ha realizado numerosas capacitaciones, trabajos de consultoría y conferencias en temáticas de educación, tanto en Argentina como en el extranjero. Bueno, muchas gracias Pablo y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a, a todos por estar. Preparé el siguiente texto para ustedes. Espero que lo disfruten. Kiara, Kiara tiene la persiana de su habitación levantada solo hasta la mitad de la ventana. Y está levantada solo porque son las 12 del mediodía y su mamá necesitó hacerle saber que hace ya cinco horas que salió el sol. Pero Kiara todavía duerme porque recién un rato antes de que saliera el sol pudo dejar el celular para cerrar los ojos. Martín es un deportista nato, juega al fútbol. El fútbol es un deporte de equipo. Martín es el capitán de su equipo, lo lidera, lidera a su gente, los saca adelante, los motiva, los ordena, los moraliza. Desde hace meses que Martín no lidera a nadie ni juega al fútbol. Sus padres no saben qué hacer para convencerlo de que se bañe. Jimena perdió a su abuelo por COVID-19 hace dos meses. El hombre mayor convaleció dos semanas en el hospital. Donde las visitas estaban prohibidas, murió solo. Los velatorios estaban prohibidos. El cupo de cuatro personas en los cementerios le prohibió a Jimena asistir al entierro. Jimena no tiene idea de cómo doler su pérdida. Pero lo que más la tortura es la culpa. Pero no es la culpa por no haber podido estar, sino la culpa por no sentir nada de nada. A Darío le cuesta mucho leer... Durante los últimos años venía haciendo un trabajo intenso con el equipo de orientación de su escuela. Estaba mejorando mucho y estaba orgulloso. Soñaba con ser el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Pero en la casa de Darío, donde hay otros tres hermanos menores, también hay una sola habitación, hay un solo celular, hay pocos datos, pero muchos sueños. Hace meses que Darío siente que en su familia van a tener que elegir qué sueños se cumplen y cuáles no. Estos son, entre otros tantos, algunos de los alumnos que se nos presentan cada mañana. En muchos de esos casos son alumnos que nunca tuvimos, que casi no llegamos a conocer en persona. A los que nunca vimos caminar o que no, sab no sabemos de qué manera juegan con sus dedos cuando se ponen nerviosos. No conocemos sus espaldas, cuánto miden, ni cómo habitan el espacio social que sus cambiantes cuerpos proponen. Y aún así, ahí están. Se sientan frente a nosotros y ¿qué hacen? Esperan. ¿Pero qué es lo que están esperando? Están esperando que nosotros esperemos algo de ellos. ¿Y cómo hace un educador para esperar algo de sus educandos? Usa su mirada. Mira, mira de verdad. Mira con potencia. Deposita en el estudiante una expectativa. Una que de, de ser atinada luego va a ser una expectativa que el estudiante resignifique y va a ser propia. Esa es la mirada pedagógica. Es proyectar con nuestros ojos un horizonte hacia donde emprender caminos juntos. Ahora bien, si la pedagogía es mirada, la pandemia es miopía. Hace meses que los educadores tenemos nuestra mirada pedagógica, pixelada, en baja definición, caminando a tientas, rudimentariamente digitalizada. Nuestra mirada pixelada sería como una, una suerte de copia pirata de lo que es nuestra mirada en todo su esplendor. Y eso nos desespera. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, por favor, para poder mirarlos de la manera en la que necesitan ser mirados? ¿Cómo hacemos para conectar de verdad con nuestros chicos si ni siquiera podemos escucharlos haciendo silencio? Quiero decirles que, que se puede, en definitiva se puede, es dificilísimo, pero se puede. Y se empieza reconociendo primeramente que nosotros no somos solamente esto. No, no somos solo este aquí y ahora acuarentenado. No hablamos solo con las palabras de la clase de hoy, ni somos solo la escuela de hoy, ni somos solo los docentes de hoy. Freud decía que todo encuentro es en realidad un reencuentro. Que de alguna manera... Nuestro tiempo presente es también una iteración, una revisita de, de estructuras que fueron establecidas antes de este tiempo. Es decir, que cuando nos acercamos a dar la clase, no solo estamos dando esta clase, sino que estamos dando todas las clases que dimos. No solo estamos dando solo a este estudiante, sino que se la estamos dando también a los estudiantes que vinieron antes. Y de la misma manera el estudiante también se reencuentra con nosotros, viene no solo a nuestra clase, sino a lo que significa el concepto de la clase que su pasado construyó. A participar de un grupo, de un aula, que además es el concepto de grupo y aula que su pasado construyó, dentro de una idea de escuela que su pasado construyó. Somos seres de la historia y como tales llevamos nuestra historia. A cuestas. Y en esa historia se tejieron vínculos, pactos ficcionales y promesas con los que nuestros estudiantes se reencuentran cada vez que están con nosotros. Y de alguna manera el primer paso para conectar con ellos es recordarles esto, hacerles saber y hacerles sentir que forman parte de esa épica del tiempo, de esa épica del reencuentro. Pero acepto que esta idea no alcanza para, para revincularnos totalmente con nuestros alumnos. Que no termina por legitimar nuestra mirada pedagógica y que aún se mantiene pixelada. El pedagogo John Dewey escribió una vez que la democracia debe renacer en cada generación y que la educación es su partera. Y estirando un poco el concepto de Dewey para que me encaje bien en la charla, también creo que es cierto que cada generación decide qué pactos del pasado va a refrendar y qué nuevos pactos va a proponer. Sí, la escuela es reencuentro con las historias tejidas en el pasado, pero también es un telar en blanco que nos invita a tejer nuevas historias. Y nos toca a nosotros elegir qué historias tejer para que en contextos como estos nuestra mirada pedagógica ya no esté pixelada. Yo quisiera hoy proponer tres tres valores que nos puedan ayudar a ubicar los senderos que nos permitan volver a conectar con nuestros estudiantes y tejer nuevas historias. El primer valor es el de la incertidumbre. En este tiempo, uno de los mayores regalos que le pudimos hacer a nuestros estudiantes es el de nuestra propia ignorancia respecto de un montón de cosas. Si tratan de hacer un, un poquito de, de memoria, quizás se acuerden de esa pregunta que algún estudiante les habrá hecho a lo largo de esta cuarentena, respecto de qué iba a suceder con tal o cual cosa, ya sea dentro o fuera de la escuela, lo que sea, cómo, eh, cómo va a cerrar el trimestre si no hay notas, o cuándo se van a habilitar los restaurantes en Cogland. Una pregunta cuya respuesta ustedes no tenían la más pálida idea. Y no solo eso, sino que era perfectamente razonable que no tuvieran idea. Tan razonable era que quizás por primera vez en años pudieron mirar a sus pixelados estudiantes y casi sonriendo decirles, no sé, no sé. Y qué bien se sintió no saber, que se podía no saber que no hacía falta saber y que en última instancia no venimos acá a saber, sino que venimos a no saber juntos, a mostrarles que se puede caminar aún sin saber, que hay que caminar aún sin saber, y que incluso a veces si se dan las condiciones puede ser mucho más lindo caminar sin saber. El segundo valor es el valor de lo auténtico. En este país, en muchas, muchísimas escuelas y hasta universidades, todavía hay tarimas para los docentes en las aulas, donde obviamente se hace carne arquitectónica, una jerarquía sospechosamente construida. Pero en pandemia, los docentes les regalamos a los estudiantes nuestras cocinas, nuestras bibliotecas desordenadas nuestros bebés trepándose sobre nuestros hombros en plena clase, los gritos de nuestros vecinos, las manchas de humedad de nuestras paredes, en algunos casos hasta nuestro pijama favorito. Por fuerza mayor abandonamos lo inmaculado, los pedestales, las tarimas y las reemplazamos por gente de verdad, que ama lo que hace, que lo hace bien, pero que también está llevando el pan a su casa a una casa que existe y a una familia compuesta por personas de carne y hueso, con rostros que hasta a veces pasan y saludan por la cámara. Y de eso ojalá no haya vuelta atrás. Ojalá la pospandemia se encuentre con una escuela hecha de humanos reales y no de servicios anónimos para demanda de mercado. El último valor, y como debe ser, es el valor del sentido. El valor del propósito. En esta escuela de pandemia, en esta escuela sin notas, sin notas numéricas, tenemos la oportunidad histórica de preguntarnos qué somos y para qué estamos. ¿Cuál es nuestra razón de ser por fuera de la lógica de acreditación y auditoría académica? Lograr que la zanahoria en el palo no sea el título secundario, la rúbrica, sino que lo sea el privilegio de saber cómo buscar propósitos en la vida. Es una oportunidad para que los estudiantes elijan la escuela porque aman ver quiénes son cuando están dentro de ella, y no porque sus familias o la ley los obligue. Pensar en esto implica el juego imaginativo que todos aquellos que trabajamos en educación siempre soñamos con realizar. Y en ese sueño hay una consigna específica para los docentes, para el educador, que es la de llenar el vínculo con nuestros estudiantes de propósitos, de sentidos, que no nos permitamos enseñar ni un solo concepto, ni un solo concepto, ni una sola habilidad, sin que antes consensuemos, alumno y docente, por qué es que adquirir dicho concepto o habilidad o valor nutre su interior. Le permite desplegarse mejor en el mundo o proyectar hacia el futuro una existencia más virtuosa que la que tiene enfrente. No podemos, en esta escuela, cometer el crimen de tratar de enseñar algo porque sí. Porque eso es lo que la escuela siempre hizo. Allí donde comulguen el sano vértigo de lo incierto, un educador auténtico, con sentimientos auténticos y un propósito valioso para la enseñanza y el aprendizaje. Espero al menos, lo espero de corazón, que las miradas pedagógicas ya no van a estar pixeladas y que nos van a permitir reencontrarnos, conectar con los estudiantes a los que tan entrañablemente extrañamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo, gracias por invitarnos al reencuentro y a tener una mirada mucho más humana de nosotros mismos y de los demás. Bueno, eh, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, eh, Victoria Soledad Santa Esteban, tiene una formación de nivel inicial en instituciones de gestión pública, es profesora actualmente de nivel primario en el... Creo que Sofi perdió, perdió el, la comunicación. Eh, Victoria, si te querés presentar. Buen día. Gracias. Gracias. Bueno, soy docente del nivel primario. Eh, la verdad que agradezco el espacio. Me, me encuentro muy interpelada por, por todo lo que venimos escuchando de de cada panelista, la verdad es que los iba escuchando y en mi mente resurgían preguntas y reflexiones, y si tengo que, que plantear qué, qué preparé para, para tomar hoy la palabra, la verdad es que si pienso en el primer interrogante que, que, que nos surgió como docentes cuando comenzó eh, el contexto cuarentena, el contexto acercarnos a partir de la virtualidad, uno de los primeros interrogantes fue pensar justamente qué realidad se nos presenta hoy por hoy eh, desde las infancias. Escuchaba hablar en relación al encuentro con el otro, al poder mirarnos, al poder recuperar los gestos y el contacto, y, y todos estos interrogantes fueron dando vueltas y y costó muchísimo al principio lograr plantear, bueno, ¿desde qué lugar vamos a poder construir los vínculos? Eh, junto a, yo soy docente de primer grado, junto a chicos y chicas de seis años que no habían tenido el tiempo presencial para poder conformarse como grupo. Eh, también es cierto, y realmente me siento movilizada por lo que expuso recién Pablo en relación a cómo este contexto nos moviliza a grandes y a chicos, sea el contexto que sea, y, y por ejemplo hoy para comenzar a organizar mis ideas, estuve hablando con varios colegas, varias colegas, para poder poner en palabras, porque también necesitamos los adultos poder recuperar espacios, simular esa presencialidad y poder encontrarnos con con el otro, y, y pensar en conjunto. Para contextualizar un poco, me parece que es súper importante eh, explicar que soy docente de nivel primario en una escuela de jornada completa, es decir, todo el día, y quizás mi experiencia no es la más representativa eh, en comparación a otros contextos donde hay comunidades educativas que se encuentran viviendo condiciones de mayor vulnerabilidad. Me parece también importante poder eh, contextualizar eh, el, la comunidad educativa en la cual, a partir de la cual cuento mi, mi experiencia. Me, en, en relación a los vínculos, me pareció acertado plantear los vínculos tanto, por un lado, entre docentes, entre pares, por otro lado, Cómo, se, cómo estamos pensando los vínculos entre los chicos y las chicas, y también con las familias, es decir, toda la comunidad educativa. En principio, en, en relación a los vínculos entre docentes, en, en mi escuela, el equipo docente y, y el equipo de conducción ya se conoce de años anteriores, ya desde la presencialidad se generaban instancias de intercambio, de reflexión en conjunto y de repensar, y ahora desde la virtualidad, de alguna manera esos espacios, esas ocasiones que se pueden ir construyendo, ya sea a partir de audios, videollamadas, de, de la manera que se nos ocurra poder entrar en contacto, cobran nuevos sentidos, porque por un lado, los vínculos se afianzan desde una contención que necesitamos, desde lo emocional, y también desde el acompañamiento desde el aprendizaje en conjunto de nuevas herramientas para poder acortar la brecha eh, que tenemos con los estudiantes, como poder repensar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Son instancias que desde la presencialidad estaban y quizás ahora, al encontrarnos en este contexto tan movilizante, podemos encontrarles nuevos sentidos. Eh, en relación a, a algo que mencionó Elisa, en cuanto a esto de decir que el docente se reinventa, realmente, históricamente, los docentes como profesionales de la educación se, se reinventan en sus prácticas y, y yo observo eso eh, en mi institución, como cada, cada propuesta, cada manera de pensar cómo llevar adelante el contacto con, con los estudiantes implica constantemente estar repensándonos. En relación a esto, me parece que lo fundamental en cuanto a los vínculos fue pensar en la riqueza del de encuentro con el otro. Y entonces el interrogante es, ¿qué realidades se nos presentan desde las distintas infancias que conforman el grupo de primer grado? ¿Qué qué ¿Qué espacios y qué ocasiones necesitamos, tengo la responsabilidad como docente, de generar para permitirles el encuentro con el otro? Y en este sentido, la, el pilar y la base sobre la cual desde un principio se apoya eh, toda propuesta y todo acercamiento hacia los chicos y las chicas, es a partir del juego, es a partir del de uso de los lenguajes artísticos es a partir de, de lo literario, porque es a partir de estos lenguajes donde puedo conocer al otro, donde puedo encontrar nuevas maneras de conocerme a mí mismo y, y puedo explorar mi propia expresividad, creatividad, motricidad, puedo puedo conocerme a mí misma dentro de mi subjetividad, y puedo construir distintos puentes para conocer a los demás. En este sentido, desde el principio que comenzó este contexto, el, la mirada estuvo puesta en partir desde los lenguajes expresivos, desde lo creativo, pensando justamente el compartir experiencia. Comenzamos con mails, eh, primero atravesando una cuestión desde el organizativo, de ver cómo poder estar en contacto con cada familia, ver cómo estaban, qué situaciones estaban atravesando, ver cómo poder acompañar y, y, y contener, y esos mails se fueron convirtiendo con el tiempo en mails donde también escriben los chicos a medida que van adquiriendo el sistema de escritura, donde también quieren ser partícipes de ese formato por audios, donde a veces era un audio dirigido específicamente a aclarar algo, o simplemente un saludo o contar qué hice el fin de semana, o contar alguna experiencia que están atravesando que les genera alegría o tristeza y la quieren compartir, como también empezar con videollamadas, que así como dijeron antes, se nos presenta una, un encuentro con el, con el otro muy particular a partir de una videollamada, y, y es fundamental, creo yo, eh, como docente, el, el trabajo en conjunto y colectivo que se dio entre pares para poder pensar y repensar esos encuentros por Zoom, por ejemplo, qué propuesta lúdica, qué, qué texto literario, qué, qué consigna que permita la, la expresión y lo creativo podemos proponer para que dentro de ese grupo se puedan ir construyendo vínculos, pueda ir mirando el, a, a todas las caritas que están conectadas en la pantalla, y podamos ir interviniendo en la vida del otro. Al principio, eh, no sé, por ejemplo, una, um, un ejemplo de alguna actividad que hemos hecho por Zoom, es eh, trabajando a modo de pareja pedagógica con una colega, plantear una narración de, de una historia, y al mismo tiempo plantear un teatro de sombras y ver la reacción de los chicos que no se esperaban encontrarse con, con esa narración, de esa manera, a partir de Zoom, y... bien, <ríe> queda poquito tiempo, eh, voy cerrando. Y, y en conclusión, repensar eh, cómo poder convocar desde lo creativo, así como desde lo presencial, el uso del cuerpo, los gestos y las miradas, pesan tanto, generar ocasiones donde los chicos se fueron apropiando de esos espacios. Y la verdad es que es sumamente emotivo cada encuentro, ahora logramos sistematizar varios encuentros por Zoom, varios encuentros por WhatsApp, donde los chicos esperan verse, esperan compartir, y donde si uno piensa dónde queda el contenido, la trayectoria pedagógica se está acompañando, pero la base es el encuentro con el otro. Y, y me queda el último pilar, que también es fundamental, que es el vínculo con las familias, donde se generó un intercambio de pensar en, no simplemente comunicarnos, pensando en la comunicación como una invasión de información que muchas veces sentimos que nos invade, sino como un conversar, pensándolo desde... Al conversar, yo estoy decidiendo qué elijo decir, qué elijo callar mirándonos, y eso nos permitió establecer vínculos también con las familias, y acompañar a, a, las, a las realidades de cada infancia que conforman ese grupo. En conclusión, para cerrar con todas estas ideas, eh, afirmar justamente el valor de partir desde lo creativo, de validarlo, porque la expresión y el encuentro con el otro nos permite convertir la cultura en experiencia, nos es nuestro motor de aprendizaje, y utilizar la virtualidad como medio para acercarnos y repensarnos y ver cómo nos interpela también a nosotros, me parece sumamente importante. Sin ir más lejos, la radio de la escuela se llama Modo Radio Compartiendo Mundos. Nació en este contexto de, de pandemia, siguiendo este sentido, el, el valor de poder compartir experiencia y, y seguir reinventándonos en... ¿Cómo nos podemos acercar a, a los demás? Bueno, gracias. Muchísimas gracias Victoria, eh, realmente gracias por compartir tu experiencia del día a día en las escuelas, de cómo hacen para acercarse a los estudiantes, a las familias, y, y, y evitar ¿no? estar tan lejos, y como vos decías, acompañar cada situación desde la cercanía, desde la mirada, así que muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Bueno, nos falta ahora, voy a pasar a la siguiente expositora. Marina Lerner es profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Psicología, con un posgrado en Psicoanálisis, maestranda de Clínica Psicoanalítica de la Universidad de San Martín y la Escuela de La Lacaniana. Actualmente es parte de la coordinación del equipo de promoción de vehículos saludables del Ministerio de Educación de la Ciudad. Miembro del equipo de coordinación, eh, trabajó también en un proyecto que que tenemos en el Ministerio, que es facilitador de la convivencia escolar desde el año 2016, y desde el año 2004 capacita a nivel nacional a supervisores directivos, docentes y equipos de educación escolar en temas de construcción de la autoridad, inclusión escolar, participación juvenil, acoso escolar, intervenciones en situaciones de violencia escolar. Es coautora del libro Violencia, Cómo construir autoridad pedagógica para una escuela inclusiva, un libro que fue premiado como Mejor Obra Teórica en Educación por la Feria del Libro en 2014. Marina, te doy la palabra, muchas gracias. Bueno. bueno, gracias Sofía, muchas gracias por invitarme a los compañeros de INTEC a estar en este congreso tan importante para este momento. Eh, yo antes que nada quiero comentar lo que fueron diciendo otros expositores. Realmente esta situación extraordinaria, absolutamente inédita, nos interpela en nuestra práctica manejarnos con, con un saber sabido, eh, en estos momentos, es cerrar los caminos de la intervención. Eh, hay, un, hay un autor que se llama François Julliard, que es un filósofo francés con, con, con estudios en filosofía oriental, donde él marca una diferencia fundamental, que me parece que para estos momentos nos sirve mucho para pensar, la diferencia de interpretar, eh, entender una situación, desde un modelo, o entender la situación a partir de su singularidad. Es decir, cuando nosotros leemos sobre... leemos una situación que se da desde un, un modelo ya trazado, lo que empujamos es a tratar de hacer encajar una realidad a un modelo que, digamos, que está precho. Esto pierde la riqueza de las circunstancias y pierde eh, lectura para poder intervenir. François Juliá lo que trabaja en un texto que se llama Conferencia sobre Eficacia es justamente cómo acceder a la resolución de los problemas a partir de una lectura de la singularidad de las circunstancias. Por ejemplo, si nosotros nos pensamos en esta época donde, donde, las, donde hay muchos chicos, muchos alumnos de las escuelas, que observamos que se le van apilando las, las tareas de lengua, las tareas de matemáticas. Eh, si nosotros desde las escuelas del sistema educativo interpretamos esta situación desde el modelo de la escuela presencial, donde, donde justamente en la escuela presencial hay, hay tiempos y espacios dedicados a la enseñanza y al aprendizaje, eh, si leemos desde, digamos, de este modelo, eh, perdemos justamente la, la, la posibilidad de entender que lo que sucede en, en esta situación son cuestiones inéditas. Por ejemplo, eh, creo que, que María Sigman lo planteó, el tema de las acusaciones mutuas entre familias y docentes, docentes y familias es decir, cuando, cuando los chicos no cumplen con, con las tareas, cuando los chicos se la pilan, no entregan aquellos que le mandan los docentes, podemos pensar muchas cosas, pero es un error muy grande interpretar sobre esto desde un modelo de escuela presencial. Pensemos lo siguiente, hay madres que, que, que intentan acompañar pero no saben el tema, hay madres que supieron pero que ya no se acuerdan, pero también hay madres que saben y no tienen ni los recursos pedagógicos, ni los recursos emocionales para poder acompañar a su hijo o su hija en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y muchas veces empujar de la escuela a una madre, a un padre, a una hermana mayor, a ser de docente, eh, ubica al niño o empuja al niño a una situación que puede ser eh, difícil para él o para ella. Eh, muchas veces es más sencillo enseñarle a un niño ajeno que a un propio hijo, porque lo que observamos es que, justamente, ¿no? Lo que observamos y lo que nos pasa que cuando se le enseña un hijo, lo que aparece es algo propio también. Esa, esa dificultad que se puede generar en los procesos de enseñanza-aprendizaje aparece y se compromete algo de lo propio. No es lo mismo una madre con una maestra, por más que la, ma la madre sea maestra en otra escuela, no es lo mismo con su hijo, tampoco es lo mismo la casa que la escuela. Acá viene algo de lo que yo quería plantear, entre otras cuestiones, que es la trama institucional en tiempos de virtualidad. La trama institucional, es decir, cuando nosotros eh, tenemos claro que la madre no es la maestra, ni la escuela, ni, ni la casa es la escuela, lo que estamos planteando es que el rol docente justamente tiene un encuadre, tiene una función, determinado legalmente, por la literatura pedagógica, por una expectativa social, hay una responsabilidad puesta en juego, el rol eh, docente tiene a su vez una supervisión de docentes con mayor experiencia como los equipos de conducción, como las supervisiones, como los equipos de apoyo que acompañamos a las escuelas, a que la escena escolar sea posible, es decir, la institucionalidad de una escuela responde por lo que sucede en una escuela. El tema del, es decir, esto, eh, cuando hablamos de trama institucional, si es algo que hablamos, es justamente una trama de roles sostenida en la trama, que hace que cada rol sea exactamente, se define exactamente por lo que no es el otro hay una disposición de lugares dentro de una trama institucional que es absolutamente diferente una de otra. Esta disposición que marca la diferencia, es una disposición, es decir, la diferencia de esa disposición está dada por la simetría pedagógica. Esa simetría pedagógica que hace que sea radicalmente heterogéneo el rol del equipo de conducción al del docente al de una madre, o un padre, el de la familia, al del alumno. Y esa diferencia en la simetría pedagógica está dada por la responsabilidad que cada rol tiene en juego. No es lo mismo el rol de un equipo de conducción que tiene que responder por las decisiones finales que toma una escuela, siempre dentro del marco legal y lo que a su función, que lo que implica el rol docente, que también tiene su responsabilidad, que lo que implica a la responsabilidad de la familia, que es totalmente diferente al del docente, y que todos tienen que ayudar a que el niño que la niña pueda desarrollar su responsabilidad en su rol alumno. Así se arma una trama, que es absolutamente diferente de lo que implica un trabajo en red. En red hay disposiciones donde no hay una diferencia entre uno y otro, son como los juegos en red. En cambio, en la trama institucional, si hay algo que marca la característica de una trama, es la diferencia de roles, radicalmente diferente. El problema que se nos presenta en las escuelas, esto yo lo digo en lugar de los equipos de apoyo, es decir, de estar observando cuando sucede esto, el gran drama es cuando un rol se continúa en el otro, es cuando viene una madre y le dice, por ejemplo, a, a la maestra, ¿cómo debe ir matemáticas? es cuando eh, se le pide a un alumno que solucione su problema, ah, acá me están diciendo que bueno, tengo, voy a ir, eh, a ver, esta es la trama. Eh, la época dificulta justamente que esa diferencia de, de lugares sea posible, porque si hay algo que empuja a la época es justamente la homogenización de lugares, lo que Bauman habla de las sociedades líquidas, lo que el psicoanálisis habló de la caída del nombre del padre, la caída de las grandes verdades absolutas, el sujeto de la positividad que habla Foucault, que es un sujeto que está eh, comprometido, eh, que, no, que, que no quiere límites, que quiere un sin límites, es decir, son sujetos que no están, eh, eh, digamos, dispuestos a someterse al límite. Esta situación que coerciona y que va hacia la homogenización de los espacios, de los roles, de la, trama, de la trama institucional, se ve agravada, sin lugar a duda, con el tema del aislamiento y la pandemia. Porque si hay algo que justamente eh, el aislamiento favorece, es eh, que, la, que, lo, que los lugares, la disposición de lugares, no se sostengan en su diferencia. Por lo tanto, veo que me falta muy poco, por lo tanto, voy a ir eh, tratando de, de cerrar el asunto. En esta época, considero, es decir, lo que observamos, de, de, digamos, de, de, de, desde los equipos, es lo siguiente. ¿Cómo sostener esta trama institucional en tiempos de virtualidad, donde los cuerpos no están presentes? Es fundamental que la autoridad pedagógica, se siente, decir, que decir, que la autoridad pedagógica, el equipo de conducción y los docentes puedan pensar ¿Qué cuestiones consensúan para poder eh, generar un sentido coherente y transmitir a la comunidad educativa? Traduzco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mandan las tareas? ¿Cómo se leen esas tareas? Esas eh, ¿Cómo, cómo se leen esas tareas? ¿Qué plataformas se usan? Acá debe haber una coherencia interna e institucional que permita entender a la comunidad educativa que se está hablando un, de, de una escuela, de una institución, de una comunidad educativa. Si hay algo que no favorece los vínculos en este momento, y que fragmenta aún más a lo que ya propone la época, es justamente las intervenciones aisladas, las intervenciones que, eh, que, se, este, que se hacen de manera aislada sin consenso previo de... Eh, digamos, sin, sin estar sostenida por la trama institucional. Si una maestra de una escuela lee de una manera, con una clave diferente, las tareas que le mandan los alumnos a otra de sus compañeras del mismo ciclo, de otro ciclo, esto genera en la comunidad educativa algo que no favorece a una organización de la comunidad educativa. Nos encontramos después con efectos como comunidades absolutamente demandantes. Lo que se debe percibir es justamente una... Una escuela donde hay algunos acuerdos que se sostienen entre todos. Porque esto es lo que favorece la construcción de la autoridad pedagógica, la construcción de sentidos colectivos. Otro de los temas fundamentales que, que me parece que hay que destacar, lo, las, las aulas virtuales empiezan, a generar, ya empiezan a, a generar conflictos de convivencia. Las aulas virtuales, como las aulas presenciales, deben generar acuerdos de cómo convivimos en ese aula. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo nos comportamos? Es decir, esto es una tarea docente, sostenida también por las familias. Eh, dedicarle tiempo a esto no es perder tiempo, es ganar tiempo justamente para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y otra cuestión fundamental, que no quiero dejar de decirlo, es que hay que pensar espacios donde, las, donde los docentes y los equipos de conducción puedan conversar con las familias, porque esto va a permitir si hay espacios para conversar con la familia, va a permitir que desde el rol familia se sostengan intervenciones, docentes, y por otra parte las familias no encuentren como único espacio de participación los lugares que tienen que ser específicos de los docentes con sus alumnos. Estos espacios de construcción de vínculos en la virtualidad, que tanto cuesta desde el Zoom, desde el mit son espacios que el docente debe construir con sus propios alumnos, y esos espacios tienen que estar eh, dedicados a ellos, la familia tiene que tener otros espacios para poder conversar con los docentes y los equipos de conducción. Pensar esto va a permitir, habilitar esto va a permitir justamente que los espacios docente alumnos sean posibles. Bueno, creo que se me terminó el tiempo, ustedes dirán, Muchas gracias Marina, sí, eh, nos quedaríamos hablando mucho, mucho tiempo más de, de todos los conceptos que fuiste eh, compartiendo, de la autoridad pedagógica, de cómo habilitar los espacios para que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan parte y, y que esto favorezca al sostenimiento de los lazos. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro último expositor para después dar lugar a, a una o dos preguntas si nos da el tiempo. Eh, José Fernández Calvo se define como emprendedor, curioso y nerd criada en entre el campo y la ciudad. Es profesor universitario de estrategia, es abogado de la UBA, MBA, tiene un MBA en Oxford, y actualmente está cursando un doctorado en educación universitaria en la Universidad de Miami. Fan de TED y organizador de decenas de eventos TEDx en Argentina y en Estados Unidos. Muchas gracias José, y te damos la palabra. Hola a todos, eh, espero que me estén escuchando bien ahora. Este, eh, yo quiero hablarles un poco de los distintos tipos de charlas que tenemos. Eh, tenemos charlas que pueden ser eh, de ventas, políticos que hablan, puede ser eh, educadores, como en el caso de la mayoría de, de los que están aquí hoy, hablar en público en un brindis familiar, o también podemos hablar de un tipo de charla pública que es la charla pública corta, que es la charla al estilo TED. TED, que para los que no nos conocen, TED.com es una organización que organiza eh, eventos anuales en Estados Unidos, donde ponen en el escenario ideas que vale la pena difundir. Estas ideas... Eh, generaron mucha difusión a través de las charlas en, eh, en internet y prepararon un sistema de licencias llamado TEDx, donde se puede organizar un mini evento TED en cada ciudad o en cada universidad o en cada barrio. Nosotros eh, estamos organizando TEDx Villa Urquiza dentro de esa licencia de TED. El problema es que TED era un lugar para conectarse en persona. La ventaja de ir a un evento TEDx era que te conectabas con gente, que escuchabas a gente hablar en persona, que en el break hablabas con otra gente interesante que iba al evento. Entonces nosotros con esto de la cuarentena nos encontramos con el problema de cómo pasar a la virtualidad el, este evento que organizamos nosotros de charlas TED eh, localizadas. En el, queremos por ahí, de nuestra experiencia, compartir con ustedes ideas que tuvimos nosotros que pueden servir también para los educadores. En primero tuvimos el debate de si poner las charlas en vivo o grabadas. Eh, tener las charlas grabadas siempre sirve porque si se te pierde la conexión o pasa algo, podés mandar la charla grabada si el orador justo se le corta cuando está hablando. Pero lo que hicimos en este evento es, después de cada charla orador, termina de hablar, hacer un pequeño, preguntas y respuestas con el orador para sacarle el jugo al vivo. Y esto es un poco lo que ya mencionaron varias personas antes, es que tenemos que aprender un idioma nuevo. Así cuando se inventó la televisión, tuvo que transferir la radio a la televisión, o cuando se inventó el cine, hubo que pasar el teatro al cine, hay que inventar un lenguaje nuevo que lo estamos descubriendo de a poquito cómo es esa interacción y cómo funciona. Entonces, esta, esta es una de las cosas que hicimos nosotros para intentar lograr eso. La segunda cosa que hicimos fue usar las encuestas que tiene Zoom. Es, es, es un ejercicio medio simple, parece, pero genera interacción con el público. Y la otra cosa interesante es que le puedes dar algo de control al público. Entonces, nosotros le dimos la opción de que elijan, eh, bueno, y tenemos una persona que cantaba, qué canción querían que la persona cante después eso le genera a la persona que está del otro lado una conexión a través de la pantalla que siente que no está mirando un video de YouTube, sino que está realmente ahí y que controla algo de lo que pasa del otro a la pantalla. Entonces ese control te da una sensación de conexión eh, mucho más fuerte que simplemente llenar un formulario y ver el resultado. La otra cosa que usamos también de Zoom fueron las salas y esto la mayoría de los, de los eh, softwares lo tienen, para hacer talleres. Entonces, los talleres en realidad eran una excusa. Le dábamos una tarea muy sencilla para hacer, pero lo que buscamos era que los que asistían a esta conferencia tuvieran un, un tema para debatir o para charlar entre ellos, pero que en grupos chicos se conocieran. Entonces les pedimos que se presentaran rápido y que de, discutieran un tema. Lo lindo de esto es que generó conexiones en grupos más chicos, entonces gente que iba a, fue a nuestro evento virtual tuvo la oportunidad de conocer y charlar con otra gente igual que si hubiera ido a un evento presencial. De vuelta, acá la participación en grupos chicos genera conexión y genera control y la oportunidad de hablar de cada uno de los que participan en el evento. Y después otra cosa que descubrimos es, nosotros dejamos el Zoom abierto post-evento, los organizadores se retiran, se queda una sola persona tipo supervisando la sala, pero dejamos, como en el caso de los docentes, que los chicos hablen entre ellos y jueguen entre ellos, dejándolo abierto. Entonces generamos un espacio de esparcimiento, sin control, una especie de recreo, donde se puede generar diálogo, donde todos pueden abrir su micrófono y gritar y hablar todos a la misma vez y hay un caos, pero no importa, porque eso también ayuda a generar conexión entre todos. Entonces, todas estas cosas que hicimos nosotros, las charlas en vivo, las preguntas, la encuesta, todo esto era en pos de buscar conexión en la virtualidad, buscar esa conexión humana en eh, la virtualidad de los eventos online. Eh, por último, tenemos un eh, formato nuevo de TED, que se llama TED Circles, que lo largaron en el 2019, justo antes de la pandemia, y que es un formato donde ves una charla TED en el living de tu casa con tus amigos y te dan unas charlas, para, unos temas para charlar sobre eso. Desgraciadamente, al, al empezar la cuarentena en todo el mundo, hubo que también eh, llevar a la virtualidad a los eventos TED Circles, que estaban pensados para hacer en grupitos chicos en el living de la casa de alguien. Entonces, eh, tuvimos que replantear eso y están teniendo bastante éxito porque son grupos chicos, vemos una charla TED juntos y después nos quedamos un rato charlando sobre eso y debatiendo sobre eso, lo que nos gustó, lo que no nos gustó de esa charla. Eso es una técnica que creo que también le puede servir a los docentes de generar un video y el espacio de charla donde sacas a los chicos un ratito del tema estricto de lo que están viendo y por ahí darle algo que les puede interesar. Hay decenas de miles de charlas eh, TED online de todos los temas que se le puedan ocurrir, así que es una buena herramienta para agregar a, a, a cualquier clase. Y con eso estoy terminado. Gracias. Muchísimas gracias, eh, José, por compartirnos herramientas que nos pueden ser eh, de insumo muy valioso en estos tiempos. Eh, bueno, hemos llegado al final de la charla, realmente tenemos muchos comentarios positivos en relación a, a todas las exposiciones y lo que nos fueron compartiendo, realmente me incluyo, nos sentimos muy interpelados y representados por todo lo que fueron expresando, agradecemos eh, mucho este espacio para poder reflexionar en el, lo que es el rol docente en este contexto, muchos docentes escuchándonos y participando y algunos también revalorizando mucho el uso de las videollamadas, la invitación a repensar el uso de las mismas para generar, sostener y agenciar el vínculo, y lazo con las y los estudiantes. Y surgió una pregunta que me gustaría hacerles a los expositores, y un poco para dar cierre eh, también surgió la, esta pregunta, ¿no? ¿cómo sostener el vínculo con estudiantes y familias en contextos vulnerables en los que tal vez no hay dispositivos tecnológicos o conexión para realizar el contacto virtual? ¿Hay alguien que quiera dar respuesta? ¿Puedo la tomar canción? la palabra? Yo creo que es algo que nos pesa muchísimo, el, y es en el día a día, de seguir pensando cómo podemos hacer para, para llegar a cada integrante de, de cada grupo, y, y es real que en muchos casos no... No, no está la conectividad, no están los recursos, o, o quizás sí, pero es un recurso compartido. Yo creo que mmm, los docentes tenemos en claro, por un lado, eh, el defender el que nos tenemos que cuidar eh, en este contexto y tiene que prevalecer el cuidado del otro. Eh, y también, desde mi experiencia, por ejemplo, eh, recién hace poco tiempo logré con las familias, decir, bueno, eh, usamos horario fuera de lo que sería el horario escolar, por ejemplo, eh, si yo sé que determinada familia durante el día está trabajando, o por determinado, determinada realidad esa familia no se puede comunicar conmigo, ya sea por mensaje de WhatsApp o un audio por WhatsApp con el cual cuenta, eh, es encontrar el momento para decir, bueno, podemos conversar, podemos hablar de cómo están, también transmitirles a las familias que en, en estos momentos donde quizás también es un llamado telefónico, en el horario en el cual te dicen, sí, puedo hablar ahora, eh, poder eh, plantearles justamente la importancia de, eh, no está en nuestra mente ahora él, se va a trazar con los contenidos porque, por ejemplo, yo la postura que tomé en relación a eso es Recién ahora que logramos establecer un encuentro con cada integrante del grupo, ya sea por videollamada de WhatsApp fuera de horario escolar, o por encuentro por Zoom, recién ahora decimos, bueno, vamos a ir tomando quizás determinados contenidos, porque sé que puedo llegar a, a, al total del grupo, hay una cuestión democrática. Eh, nos pesa muchísimo a los, a los docentes pensar en cómo se siguen reproduciendo desigualdades que la responsabilidad es del Estado y cómo, aún así, seguimos pensando de qué manera poder eh, resolver cuestiones que, desde, desde las posibilidades que tenemos también. Es, es triste pensar que quizás no hay una respuesta cerrada y, y sí un... problematizar y, y, y hablar con colegas y escuchar otras experiencias, porque eso nos sirve de insumo para, para poder implementar y, y probar eh, poder llegar a todos. María, ¿querés también compartirnos la respuesta? Sí, sí a veces eh, creo que es necesario poner las cosas claras y, y entender que y, y, y poder abrir y no negar que la pandemia vino a mostrar la gran desigualdad este, de la Argentina. Esto no es ningún secreto. Y, este, y me parece que hay muchos que se están quedando afuera. Eh, muchos que se están quedando afuera porque no pueden tener contacto con el docente, porque el docente tampoco puede tener, este, no solo las familias no tienen conectividad, hay muchos docentes que tampoco pueden solventar lo que es el gasto económico de mantener todo esto, ¿sí? Porque esto cada uno de los docentes lo hace con sus propios recursos. Y que además en el país... Este, el país es muy grande y, y yo tengo este, referencia absoluta de muchos docentes que han ido casa por casa entregando bolsitas, entregando eh, trabajos, entregando canciones, o simplemente pasando por la tranquera para saludar a sus estudiantes, o disfrazándose este, de entregadores, de, de, de delivery para poder saludarlos, digo, eh, la creatividad este, y la... El deseo de encontrarse ha desarrollado múltiples acciones, pero me parece que, que tenemos, yo acá tomo lo que dijo Pablo, no sé, este, por momentos es desesperante porque uno no tiene la respuesta para eso. Obviamente desde una ONG este, yo puedo simplemente detectar, ver, plantear, pero no tengo la solución este, me parece que no hay en este momento una solución y que es un gran drama que estamos viviendo, porque la verdad que hay cantidad de familias, cantidad de chicos y de chicas que se están quedando absolutamente afuera y que muchos van a volver a la escuela presencial eh, con muchos aprendizajes y con muchos recursos y con mucho desarrollo creativo de, de un montón de cuestiones y muchísimos no. Entonces me parece que eso es un gran desafío también, este, y una obligación, y es responsabilidad, este, obviamente del Estado, de, de, de cada uno de los, de los gobiernos, como para que esto este, sea considerado, sanado y reparado, ¿no? Me parece. Muchas gracias María. No sé, mex si querés eh, dar un cierre, compartir y después, bueno damos final a, a este panel. Muchas gracias Sofi, eh, agradecer a todos los panelistas, todas las panelistas, por estar hoy con nosotros, compartir estas miradas diferentes, me parece que fue eh, un panel, un lujo, eh, escuchar eh, tantas miradas, tantas posturas diferentes, eh, me quedo pensando en, en diferentes estrategias para acercarnos a las familias, para para seguir fortaleciendo los vínculos, para seguir estando presentes. Y me gustó mucho esto que dijo Pablo, de si la pedagogía es mirada, la pandemia es miopía. ¿no? Me parece que en ese sentido es que nos encontramos frente a este desafío, eh, este desafío enorme de seguir educando, de seguir haciendo escuela en un contexto que realmente nos interpela eh, a todos. Así que agradecer, te agradezco también a vos Sofía por haberte sumado y acompañarnos en este, en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes eh, por dejarme compartir este, este encuentro que la verdad nos permitió esto, ¿no? Como, como mencionaba muchos, hacer una pausa y, y valorizar todo lo que, lo que estamos logrando con todos los desafíos, creo que que, que se nos presentan y que se nos siguen nos van a seguir presentando, pero creo que esto de acercarnos de una mirada más humana hacia nosotros, hacia los demás, como docentes, pero también entendiendo a las familias, como lo vimos haciendo. Así que bueno, agradezco muchísimo a todos los expositores y a este encuentro que realmente creo que, que nos regaló muchas herramientas y también como una caricia al alumno. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima.